Bueno, muchísimas gracias, Marinés, por, por, por la entrevista. Eh, quisiéramos preguntarte y, y que nos cuentes un poco de tu organización, de qué se ocupa, cuánto Muy tiempo bien. hacen que trabajan, y entonces como, como que nos cuentes un poco de esa, de esa historia. Muy bien, como no, muchas gracias antes que nada por esta oportunidad. Este, bueno, la, la Asociación Entrerriana de Mujeres Campesinas, así se llama, la asociación con la que yo trabajo, eh, es una asociación que nuclea a mujeres campesinas de distintas partes de la provincia. Eh, mujeres, eh, digamos, que viven, en, en, principalmente se está, se está trabajando en este momento con los departamentos tratamientos Federal, Feliciano, La Paz, Paraná, Vichaguay, Diamante, Victoria, Nogoyá, Tala, eh, básicamente con esos departamentos. Este, y las mujeres que nuclea son mujeres que viven este, en parajes totalmente, la mayoría aislados, eh, de escasos recursos digamos, en condiciones vulnerables. Este, ¿Desde cuándo está? Bueno, esta asociación, digamos, surge eh, justamente a raíz de un programa que hubo hace unos cuantos años, que era el programa social agropecuario, un programa nacional, que en la provincia realmente tuvo un impacto muy importante entre los pequeños productores. Este, y un poco a partir de ahí se vio la necesidad, digamos, de que las mujeres se reúnan porque, bueno, como pasa, como pasaba y sigue pasando todavía en esos ámbitos, digamos, la mujer no tenía ni voz ni voto, eh, cuando iban los técnicos a, a visitarlos, eh, prácticamente ni salía de adentro de la cocina, este, no asistía a las, a las capacitaciones, no podía hablar, bueno, realmente eh, entonces se violan un poco la necesidad de trabajar más con eh, las mujeres, además ¿eh? con las mujeres y su familia porque no las podemos, digamos este, eh, sacar del ámbito familiar, es imposible digamos, las mujeres les sostén de, de, de, de todo eso que se quiere entonces, este, se hizo eh, en el año, eh, creo que fue en el 90, 1997, se hizo el primer encuentro de mujeres campesinas eh, beneficiarias del programa social agropecuario. Se hizo acá en Paraná, eh, en la Escuela Hogar, me acuerdo a mí me tocó ser de, de, de coordinadora de uno de los grupos, y, y realmente eh, yo no, no les puedo contar la alegría que tenían esas mujeres de poder eh, juntarse, conocerse, fueron con sus hijos, me acuerdo, este, que había gente capacitada que lo, los hacía jugar y demás mientras se trabajaba. Eh, fueron alrededor, vinieron alrededor de 300 mujeres o más, de distintas partes de la provincia y realmente eh, se trabajó fantásticamente porque ellas ahí se dieron cuenta digamos que los problemas que ellas tenían que dijeron que eran de ellas únicamente realmente eran compartidos este, así que se habló mucho de, de, de la vida en el campo de, de sus necesidades, sus requerimientos así que bueno, a partir de ahí entonces eh, justamente surgió en ese trabajo de grupos en el plenario la necesidad de armar una asociación y entonces este, como tal digamos la asociación está creada en forma este, eh, formalmente digamos eh, desde el año 2009 que tiene su cartonería jurídica y demás eh, muy bien un poco esa es la historia digamos este, interesante interesante porque es una es todo es todo digamos una, una política pública verdad que era el programa eh, de, de, de la agricultura familiar verdad este, que entonces ahí a partir de ahí se constata la necesidad de armar un espacio específico exclusivo mm -hmm. para la, la campesina muy, muy interesante. Y te preguntamos, en esa en esa línea, digamos, bueno, ¿cuáles fueron las primeras cosas o las primeras reivindicaciones que, que aparecieron, digamos, en ese tiempo que comentabas que estaba empezando? ¿Qué cosas aparecieron? Porque me imagino que algunas cosas deben haber aparecido primero y otras después. ¿Cómo fue eso? Porque y bueno, un momento tan lindo, ¿qué trajo, digamos, ese momento? Bueno, primero, eh, por supuesto, fue todo un proceso... Bueno, yo te digo, ese día específicamente este, realmente yo lo recuerdo ya hace unos cuantos años pero lo recuerdo con el, con que la alegría la alegría que traían esas mujeres ¿viste? Eh, de, poder, de, de poder hablar, de poder expresarse, contar su historia sus cosas algunas se reían, otras lloraban realmente fue algo espectacular eh, y ellas mismas cuentan porque lo, en realidad tendría que haber una de ellas sentada acá, no yo, pero bueno, ojalá algún día podamos hacerlo, me encantaría, este, pero porque obviamente lo de ellas es más rico contado por ellas mismas, ¿no? pero de no poder, este, realmente yo me acuerdo en esa época yo era capacitadora del programa social, y ellas por ejemplo cuando iban a las capacitaciones, sí si iban, no te miraban a la cara, Vos le preguntabas, no te contestaban, o lo miraban al marido de reojo, ¿me entendés? A ver si podían contestar o no. Bueno, todo eso fue terminando. Eh, ellas no tenían idea de sus derechos. Ellas lo único que sabían era trabajar, trabajar y trabajar en un montón de roles dentro de, de la escasa tierra que la mayoría tiene, porque tienen muy poca eh, cantidad de tierra. Eh, sus producciones son de autoconsumo. Eh, y esto me parece importante saberlo porque después si vamos a, a hablar del tema de los ODS, este, ellas eh, hacen todo, digamos. Eh, muchas son sosténes de hogar, otras no, pero sus maridos salen a changuear afuera de, de, de su predio, ¿no es cierto? Bueno, pero la mayoría... Ellas lo que producen es para autoconsumo. Después este, de, de, de todo el trabajo que se hizo con todos ellos, este, lograron excedentes en algunas de las, de las cuestiones de las producciones. Bueno, y también todo, eh, o sea, una labor de capacitación impresionante. Este, primero desde el programa social de su momento. Otras organizaciones del Estado también, como Agricultura Familiar, el INTA, Prohuerta Huerta, etc. Pero desde la asociación también, perdón, también digamos, eh, se las capacitó eh, para que puedan comercializar como corresponde esos productos en las ferias, en Ajá. ferias blancas que siempre se, que hay en los pueblos. ¿sí? Entonces, se reconoció, en realidad hubo como una especie de reconocimiento de que la mujer era una, una actora o una actriz social, digamos, de peso dentro de, de ese sector. Es, es interesante porque parece mentira, pero, digamos, mirá, mirá cuándo es que se viene a reconocer ese rol, digamos, ¿no? Porque sí. en los 90, digamos, fines casi casi casi en los 2000. Entonces, claro, me imagino, me imagino que, que en ese contexto, digamos, este... Eh, tal vez primero empezaron a, a trabajar sobre algunas reivindicaciones, como vos decías, ¿no? El rol, la, la subsistencia, eh, encontrarle otras, otros roles que no fueran el de la reproducción y el cuidado de la familia, me imagino, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Y eso, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo se transita eso de salir de ser mamá y madre y esposa para ser mujer, trabajadora, ella misma, por sus propios medios? Y es, es, lo, lo transitan con mucho entusiasmo realmente y, y algunas todavía siguen descubriéndolo ¿me entendés? porque lo que tiene este trabajo es que todas estas mujeres que en su momento fueron las pioneras si se quiere de lo que es la organización hoy eh, fueron multiplicando se fueron multiplicando y fueron multiplicando su, su, este, sus saberes y sus experiencias ¿Eh? Y, y lo importante no solo para las otras mujeres de la comunidad, sino que también para sus hijas, ¿me entendés? Y eso realmente es súper valioso. Eh, sin duda, sin duda, y realmente deben haber, me parece que, claro, pensándolo así y ellas viéndose a sí mismas con un rol diferente al que esta sociedad más, más patriarcal y más machista, y sobre todo en el medio rural, ¿verdad?, porque yo también entiendo que el medio rural hasta a veces profundiza esa, esa, esa, esa, esa, esa, esa cuestión, digamos, de, de una sociedad que, que donde el hombre predomina en casi todo, ¿no? Claro. Eh, y donde el que sale, es el que sale afuera de su ámbito y son lugares que por lo general son total, están totalmente aislados, ¿me entendés? Ya sea sí. por el, porque están en el medio del monte, porque los caminos de tierra son intransitables en la mayoría de los casos. Y otra cosa que, que tenían ellas también era que, digamos, que, que hoy lo reivindican, digamos, es que ellas no, no podían, ni siquiera se les ocurría, digamos, ocuparse de ellas mismas. No ir a la ginecóloga, por ejemplo, o no ir al médico. Ni hablar de, bueno, de... de sí. Anticonceptivos. No, nada. Eso claro. nada. Salud sexual y reproductiva, de educación sexual, muy lejos, ah, ¿verdad? De... Sí, sí. Claro. Entonces, porque claro, todo queda lejos. Todo queda lejos. Eh, ir al, al, al centro de salud más cercano y te tenés que levantar a las 4 de la mañana ir a la ruta esperar que el colectivo se levante en la ruta que a veces no lo hace ir a pedir un turno es, bueno es toda una cuestión es una complicación realmente que uno desde acá de la ciudad por ahí ni siquiera se lo imagina este... Sí, totalmente. Comparto con, con vos una anécdota que tuve, que venía, como yo viajo mucho por los caminos de la provincia, una vez viniendo por ahí, pasando por Paranacito, cerca de seibas sí. había tres mujeres haciendo dedo. Te cuento para, para contarte que entiendo un poco esto. Y había tres mujeres de tres diferentes edades. Una niña de, de unos seis o siete años, una que habrá tenido, que para mí me parecía que tenía, digamos, 20 o y una más grande, como de 40, 50. Pues eran nieta, hija y abuela. Las tres juntas habían salido de, de, de, la, de la isla de de para una cita y estaban volviendo justamente para hacer una gestión. Pero a mí esto, esto que vos me estás contando me, me, me representa mucho esa escena, porque la verdad es que son mujeres que les cuesta mucho poder reconocerse a sí mismas, ¿no? exacto Claro, es decir, como sujeto, como sujeto social y como sujeto de derecho también, ¿verdad? Es decir, sí, derecho también. a la educación, derecho a la salud, derecho a, a, al autocuidado. Y en ese sentido, te, a ver, ¿cómo es, me imagino, ya me, me tiento para preguntarte un poco cómo es que, que conversan sobre la Agenda 2030 con estas mujeres? ¿O qué, ¿Cómo les viene? ¿Cómo les, cómo, ¿Qué les moviliza? Mira, eh, yo recién, el año pasado... Eh, en una, porque claro eh, lo que quiero también es que, que ustedes se imaginen es que para juntarnos que por lo general nos juntamos en Paraná por una cuestión de que todos los colectivos vienen a Paraná <risa> este eh, claro, entonces eh, realmente por ahí se hace muy difícil, pero se hace por lo general se hace cada mes o mes y medio y, y, y se tratan un montón de temas eh, entre ellos, eh, yo tuve oportunidad la, el año pasado recién de poder contarles que, este, que yo iba, al, al, iba en representación de ellas, digamos, este, al Consejo de Políticas Sociales, eh, a, la, a la Comisión de Responsabilidad Social, que ellas sabían que, pero mucho que no entendían de qué se trataba. Entonces hablamos un poco sobre eso, pero en realidad este, una de las de asignaturas pendientes que habían quedado para este año, bueno, ahora quedará para el otro si Dios quiere, es este, reforzar ese tipo, eh, digamos, es una capacitación específica sobre esos temas. ¿Entendés? Y este, incluso llevar gente, que ahí me parece que ustedes estarían geniales. ...para ir, para explicarles... Este, ...realmente eh, me parece algo... ...porque en realidad... Este, ...si vos te pones a pensar... ...ahora ya te estoy tuteando... Eh, ...perdón... ...por favor, si vos te pones por favor, a pensar, sin problema... Eh, ...el trabajo de, que ellas realizan... ...en cuanto a... Eh, ...digamos, al tema del medio ambiente... ...por ejemplo... ...nadie mejor que ellas... ...cuidan el monte... Eh, cuidan el agua eh, del arroyo eh, no usan agroquímicos eh, es totalmente orgánico lo que ellas producen o sea, realmente el cuidado del medio ambiente que es su ámbito diario, lo tienen totalmente incorporado ¿entendés? Claro. Este, por ejemplo ¿no es cierto? por decir y, y bueno eh, habría mucho para o sea, queda mucho por hacer Realmente. Sí, claro, el ODS fuerte es el ODS 5, ¿verdad? Que plantea la igualdad de género Exacto. y la accesibilidad, digamos, de la mujer a todos los planos de derechos y de garantías, digamos, que, que están ofrecidos. Nosotros nos parece que sería una, digamos, allí siempre. Estamos pensando en esta idea de poder abrir espacios de diálogo, porque básicamente, marina hay que empezar conversando, ¿verdad? Como empezaron Gracias. ustedes esa vez, que se juntaron ahí a fines de los 90. Y después seguramente con otros actores como el INTA o Pro Huerta, o como la Agricultura Familiar, las diferentes las otras organizaciones que también, digamos, que trabajan con el tema de la, con la agricultura sustentable, pueden ser. ¿Ustedes dialogan con alguna de esas otras organizaciones? ¿Cómo tienen algún marco de relación? Mira, nosotros tenemos, este, por supuesto, convenios con distintas organizaciones. este no solo productivas como puede ser el INTA o agricultura familiar, SENASA, por ahí, sino más eh, además digamos con otras organizaciones, sobre todo gubernamentales, principalmente provinciales. Nosotros tenemos varios convenios hechos donde se ha trabajado muy bien y se viene trabajando muy bien, bueno, con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia eh, siempre eh, presentamos proyectos. Este, por lo general productivos, pero de costurero comunitario, de capacitaciones, etcétera. Este, que, eh, bueno, con ellos trabajamos muchísimo. Pero además, digamos, por ejemplo, con el Instituto Becario. Con Ajá. el Instituto Becario por el tema de las becas. Se firmó un convenio hace un par de años, era el, creo que fue en 1918. Oh. En el 2018, sí. porque, este porque el tema de, de las becas, es que las mujeres nunca se enteraban, ¿me entendés? Jamás se enteraban si, sí, imagínate que algunas no tienen ni luz eléctrica siquiera O este, sea, nunca se enteraban de, de, de las becas y, y, y no les llegaba jamás, y no podían los chicos seguir, y era todo. Bueno, se hizo un convenio y realmente un montón de, de, de hijas y hijos de mujeres. Este, pudieron acceder a esas becas de distintos niveles educativos. Este, o sea, cuando, realidad, la, cuando, cuando la mujer se entera, digamos, también permite que sus hijos accedan, ¿verdad? Claro, por supuesto, esa ah. es la idea, ¿no es cierto? Este, así que bueno, eh, traba, bueno, otra, otra cosa que les quiero contar en cuanto a que vos decís, ya que estamos hablando no. de, de, de alianzas o de trabajar en, en conjunto con otras organizaciones se está haciendo un trabajo hermoso por lo que yo vi hasta ahora eh, un rescate cultural de lo que es la asociación de mujeres campesinas con el instituto audiovisual de entre ríos que se empezó eh, ahí ya hay, hay algún adelanto de algunas este, grabaciones se va a hacer un corto con eso ya prácticamente están todas las entrevistas, los chicos fuimos con, con ellos, los chicos de yo al campo, entrevistaron a las pioneras, digamos, este, de las mujeres, les le presentaron su experiencia, las mujeres, ¿no? Les contaron, con, este, realmente, eh, por lo que yo vi, va a quedar precioso, realmente. Qué bueno, porque es un registro, tener una experiencia muy fuerte y que si no se registra se va perdiendo, salvo que del boca en boca, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y te, te quiero preguntar, eh, y decime para, para si uno tendría que pensar a ver con qué, cuáles son los sueños de estas mujeres desde tu punto de vista, ¿Qué, con qué. ¿Cuál sería el sueño, uno o dos sueños con los que ellas siempre están como añorando? Porque viste que uno vive en parte también por los sueños, no solamente por las cosas del hoy. ¿Qué, qué te imaginás vos que serían? ¿cómo, ¿Cómo vos que las conocés, que trabajás con ellas todo el tiempo? ¿Cuáles son los sueños ahí? Mira, sueños hay diversos. Ajá. Este, depende de la situación de cada uno. Algunos sueñan con tener una casa de material porque obviamente no la tienen. Otros eh, sueñan, por ejemplo, con tener luz eléctrica, con poder tener una heladera, un televisor. Eh, otros sueñan este, con que tener señal de celular, <risa> viste que ni, ni siquiera pueden tienen el celular, pero no Tenemos un caso de, de Rufina, de, de, de la zona de Gobril, por allá del Solar, que se tiene que subir a un árbol para poder comunicarse porque no, viste, ¿cuánto? Pero en realidad la mayoría eh, sueñan con eh, caminos eh, en condiciones, porque realmente el, el tema de los caminos es algo preocupante en algunas zonas, eh, porque en, en épocas de lluvia las mujeres, las mujeres y nadie, digamos, la, sí. la familia. No pueden salir este, con los enfermos. Eso es un tema realmente preocupante y la verdad que sueñan con estar conectadas desde ese punto de vista. ¿no? Eh, todo el tema educativo, todo el tema de poder ir al pueblo, pero sobre todo el tema de enfermedades. ¿eh? Entonces, este, bueno, realmente los sueños pasan por distintos lugares. Es increíble, ¿no? Estas las sociedades como uno ve la desigualdad también, ¿verdad? Que es otro de los temas del, de la agenda 2030, ¿verdad? Porque algunas personas este claro, sus sueños son cosas tan concretas, tan necesarias que más que sueños son derechos a los que tendrían que tener acceso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero bueno, y te voy a decir algo hablando de camino sí. y, y sí. de cómo las mujeres se han venido transformando, nuestras mujeres campesinas. Este, que en otra época ni siquiera eh, ellas tenían vergüenza de hablar con alguien que no conociera que, bueno realmente como te contaba a veces ni te miraban a la cara, bueno, por vergüenza eh, hoy eh, ellas son gestoras de cambios en su comunidad como por ejemplo este, hacer una nota a las autoridades provinciales para pedir un camino eh, o pedir eh, también el tema de paneles solares para la, los lugares donde no tiene luz eléctrica y le es muy costoso que llegue, eh, y pedirlo y concretarlo, ¿me entiendes? Bueno, esas son todas las cosas que ha, hace unos años eran impensadas. Poder ir, un, eh, eh, poder ir a un canal de televisión. Y, y que por ahí para el Día de la Mujer Rural o el Día de la Mujer las invitan y realmente poder eh, expresar, y hoy seguramente acá habría alguna que, que estaría feliz este, de poder contar su historia, ¿me Muy bien, bueno. Mira, una cosa que... Este es un primer contacto con ustedes, con ustedes como organización. Nosotros como programa de la apropiación de la Agenda 2030 tenemos pensado continuar con estos diálogos. Un poco la idea de hacerte esta entrevista que te agradecemos mucho. Es para eh, presentarlas, para también, digamos, de alguna manera ustedes pelean para visibilizar, ¿verdad? Estas para mujeres. Es decir, que están allí. Están, estarán en el monte, estarán atrás de caminos terribles, atrás de lejos de las señales del celular y lejos de la luz eléctrica, pero están allí, ¿verdad? Entonces, la verdad que es una cosa muy linda y es que además nos convoca a nosotros como universidad. Entonces, seguramente, eh, aún en tiempos complejos para la comunicación como estos, probablemente intentemos volver a conectarnos con ustedes, les vamos a mandar información. Esta misma entrevista va a ser parte de una, de una producción que vamos a poner a público y que vamos a tratar de, de presentarla, digamos, con todas y todos ustedes en esta en esta en esta propuesta que estamos desarrollando. De mi parte, eh, muy agradecido de tu tiempo y contento de haberte conocido, porque la verdad que ha sido una alegría saber, ya sabía del trabajo de ustedes, pero conocerte y poder estar más en contacto nos viene bien. Y todo lo que has dicho nos ha disparado algunas ideas, así que seguramente vamos a volver... Y espero que a vos también te esté pasando lo mismo. Eh, vamos a volver a ver cómo nos podemos juntar, a ver si pensamos esta idea de los objetivos de desarrollo sostenible. Por, que cuidan el monte porque sabemos que no son, porque es su casa, digamos, ¿no? Que cuidan sí, su espacio porque es su espacio de supervivencia. Todo eso lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos experimentado, lo hemos vivido, por suerte, con algunas alguna de ellas mismas, pero... Ponerlo en la universidad, traerlo y, y explicitarlo, nos, va a parece, nos parece que vas a provocar, vamos a poder provocar ahí reacciones interesantes, este, gente que se pueda sentir convocada a hacer cosas, así que un poco este es nuestro objetivo como programa, juntar y armar y traer los diálogos. Y la agenda es una agenda que tiene objetivos de desarrollo que son digamos, necesarios para todos los grupos. Y como dice bien la agenda, no queremos dejar a nadie atrás, ¿verdad? Y mucho menos a las mujeres campesinas. No, no, Por no, no, no. otra parte estamos así, queríamos ver si vos tenés alguna, cosa, alguna palabra para cerrar, sería muy lindo y, y desde ya te agradecemos mucho tu participación y vamos a volver a contactarnos contigo sin duda Bueno, no, eh, realmente muy agradecida y, y realmente yo preguntaba dónde va a salir esto porque yo quiero que ellas este, lo escuchen o lo vean también porque en realidad las protagonistas son ellas uno las acompaña en todo lo que puede, eh, pero en realidad ellas son, las, las organizaciones son son ellas. ¿no? Este, y por supuesto que estamos a disposición. Y ya te digo, me encantaría que la próxima vez esté acá sentada una o dos mujeres, acá o donde sea, ¿no es cierto? Si se puede hacer, sí. bárbaro, bárbaro. Este, habría que coordinarlo o que ustedes puedan ir a terreno también. Es, realmente creo que ustedes desde la, la universidad y desde la facultad de ustedes tienen mucho que pueden este, hacer por ellas y así que estaría, me, me encanta, ¿viste? Y me encanta sí. que los jóvenes también sepan eh, de su existencia. ¿eh? Fantástico, entonces ahí vamos vale. a seguir trabajando. Te agradecemos vale. mucho, te mandamos un abrazo muy grande. Vale. Vamos a estar en contacto y vamos a seguir haciendo cosas juntas. Bueno, un gusto bueno. y un abrazo grande para vos y para todas las compañeras. Por favor, les decís que las tenemos en cuenta y que vamos a volver a por ellas a conversar, a dialogar y a, y a encontrarnos, ¿verdad? Bueno, ya bueno. pronto. pronto. Gracias por la oportunidad. A vos, es un gusto grande. Vale. Hola, Chao. Uh,